Dice? ¿Nos dices tu nombre? Emilio Gotera Sosa Emilio, ¿de qué organización vienes? Nosotros somos un colectivo de usuarios de salud mental espiral que se llamamos Asociación Canaria de Integración en Salud Mental Espiral Y Emilio, actualmente el tema del empleo que es un tema que nos preocupa a todos ¿Cómo estás en tu colectivo? Pues mira, el tema de empleo eh, ...existe por parte del Servicio de Salud Mental... ...por el pues, Pine Pine Rehabilitación Psicosocial... ...un programa de acceso a empleo... ...pero eh, dentro de estos accesos a empleo... ...solamente nos ofertan trabajo de peón, de jardinero... A, ...donde hay nuestro colectivo especialistas... ...como economistas, enfermeros... ...que les cierran las puertas... ...tanto en el Servicio de Salud como a nivel de los funcionarios del cabildo, acceso al, al gobierno, ya que hay un decreto de, que recoge eh, lo, la incorporación de personas con enfermedades psíquicas, eh, solamente los limita a la escala E, o sea, no lo dejan acceder como otros sensoriales o físicos que lo puedan acceder a escala B, C, D... O sea, solo hasta la E. Solo hasta la E. Los psíquicos la han limitado solo hasta la E. O sea, y es una reivindicación que ustedes están ejerciendo. Sí, sí, estamos ejerciendo esta reivindicación porque ha habido, casos, o sea, ha habido casos donde se la han excluido, el centro base ha dado no acto e incluso a la escala E, o sea, sin ninguna revisión médica ni... ...ni mirar la vida laboral de esa persona, ni nada, ¿no? ...sino la meten entre la bolsa de los excluidos... ...de los no aptos y le cierran las puertas... ...e incluso a la escala E. Bueno, una reivindicación que expresamos desde aquí... ...desde el colectivo de salud mental... ...sobre todo desde la Asociación de Integración Espiral... ...de salud mental... ...y agradecerles la labor que hacen y como colectivo. Me gustaría también comentar que... ...que nuestro colectivo es un colectivo de usuarios de salud mental... pionero en Gran Canaria... Eh, ...el Servicio de Salud Mental nos apoya... ...con un grupo de ayuda mutua tenemos varias actividades... ...todas las incidencias las resolvemos nosotros... ...tenemos un punto de encuentro en Madera y Corcho... ...en el, la Plaza Juan del Río Ayala... ...por si quieren contactar con nosotros ahí estamos". Fantástico, en la Plaza Juan del Río Ayala... ...Madera y Corcho en las palmas de Gran Canaria... Muchas gracias.